vecinos de la comunidad de la vereda poblada del corregimiento La Fortuna fueron afectados por un vendaval ocurrido anoche varias son las familias danificadas entre ellas el propio presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector compañeros y comunidad quiero darles a conocer eh, un fuerte vendaval que hizo la noche anterior en el cual arrasó unas viviendas de mi comunidad entre ellas mi propia vivienda este era el cuarto de la cocina, así, como si evidencia queda el techo de lo que era la vivienda mía, totalmente arrasado el techo, de los cuartos, toda la casa, todo todo todo el techo de mi casa. Se lo llevó el aire anoche, un fuerte vendaval. El vendaval también acabó con la vivienda de dos ciudadanos venezolanos. Aquí viven dos migrantes, dos venezolanos, dos abuelos venezolanos, pero así queda evidenciado como el fuerte vendaval, les levantó el techo de la vivienda, y esto para que tenga ahí conocimiento, gestión del riesgo y si alguien los puede apoyar o nos puede apoyar en esta causa, pues para colaborarle a estos señores que prácticamente perdieron todo el techo de la vivienda donde estaban, todo Se espera por parte de las autoridades de la comunidad el apoyo ante esta calamidad a los damnificados.